Bienvenidos y bienvenidas al Programa Regional de Capacitación para América Latina y el Caribe 2022, efectos claves para el avance de la movilidad eléctrica en la región. Damos continuidad hoy al módulo 3, infraestructura de recarga, que comenzamos esta semana, y de paso los invitamos a que se sumen al módulo 4, que tenga lugar en octubre, el mes que viene. Antes de continuar, eh, les sugerimos que habiliten la interpretación simultánea que tenemos disponible para esta sesión, eh, tanto en español como en inglés. Si pueden eh, leer las indicaciones que se ven en pantalla y seleccionar el idioma en la opción de la plataforma Zoom. Les damos unos segundos para que puedan hacer esto y elegir el idioma que más les convenga a ustedes. Muy bien, dicho esto, me presento. Mi nombre es Ari Rizian, soy investigador en temas de cooperación internacional y movilidad sustentable en la Universidad Técnica de Berlín y en el Urban Electric Mobility Initiative. Hoy voy a estar moderando la sesión y es un gusto saludarlo. En cuanto al programa regional de capacitación, eh, les quiero comentar que este es un esfuerzo conjunto del proyecto Solutions Plus y el GEF 7, eh, dos iniciativas que buscan promover y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica en la región. Contamos eh, para este programa con eh, la colaboración de distintas organizaciones como por ejemplo TUMI, la iniciativa de Decarbonizing Transport. Eh, CEBRA de C40, la Asociación Sustentar y la Universidad Tecnológica de Pereira. A todos les agradecemos por el soporte y además contamos con el apoyo de muchas instituciones cuyos logos pueden ver en, en pantalla. Esperamos que los tópicos sean de interés para ustedes. En La unidad eh, del día de hoy es la unidad 3, liderada por nuestros colegas de IBIADA, hoy miércoles 28 de septiembre. Tenemos esta agenda propuesta para el día de hoy. Eh, iniciaremos con una presentación de Bernat Serra eh, estimación de la demanda de recarga. Seguirá nuestro colega Edwin de FIER. Luego tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Los invitamos a que a, eh, todas las dudas que tengan por favor pongan el nombre del ponente a quien se dirigen y las pongan en el eh, en espacio de Q&A disponible en la aplicación. Continuaremos con algunos casos de estudio, tanto de Europa, por ejemplo la ciudad de Oslo, como eh, casos de estudio de Latinoamérica, de Bogotá y de Uruguay. Y para cerrar tendremos otro espacio de preguntas y respuestas que puedan surgir a lo largo de toda la sesión. Entonces, sin más, eh, lo invito a Bernat Serra a que se sume. Él es Project Manager, eh, Manager perdón, en Idiada. y nos hará una presentación sobre la estimación eh, de la demanda de recarga. Bernat, no sé si nos escuchas. Bienvenido. Gracias por sumarte. Te voy a dar el espacio para que puedas compartir tu pantalla y unos 20 minutos para presentar. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Vale, tal y como me han presentado, soy Bernard Serra, trabajo en IDIA en el departamento de charging y estoy a, al mando de los temas de, de innovación sobre recarga de vehículo eléctrico. Este módulo 3 es sobre infraestructura de recarga y empezaremos discutiendo la, la creciente demanda de, para la recarga de vehículos eléctricos. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, que es de la flota eléctrica y eléctrica en, Doña, en, en Europa, podemos ver que el crecimiento es incesante y que realmente la, el crecimiento en la demanda es un hecho. De hecho, entre el 2020 y el 2021, se ha prácticamente duplicado esta, esta demanda. Esto supone un gran reto, ya que si la flota incrementa, es muy importante que las infraestructuras de recarga estén a, al mismo nivel y también tendrán que incrementar. Si ponemos como ejemplo los Países Bajos, podemos ver que para cumplir los targets que se habían establecido, se deberían estar instalando 213 cargadores al día, pero para 2025 deberíamos estar instalando 550. Y como hemos dicho, esto es un gran reto y tenemos que afrontarlo. Si tenemos en cuenta los objetivos de cero emisiones para 2050, las flotas no pararán de crecer. Y hoy en día nuestro stock de cargadores no llega ni al 10% de las necesidades que tendremos en 2030. Esto significa que deberíamos estar instalando unos 20 millones de cargadores al año, de hoy hasta el 20, 2030. Como podemos ver en los gráficos inferiores, la mayor parte de, de cargadores que se van a requerir son de baja potencia, ya sean para, para casas, trabajo y otros sitios públicos, como centros comerciales o, o tiendas. Pero también requeriremos de, de fast charging, que podemos ver que el número de, de puntos no es tan grande, pero sí que llega hasta un 25 o un 30% de la capacidad eléctrica instalada. Y esto es debido a que cada vez estos puntos requieren de una potencia más, más grande. Si nos centramos en, en los puntos de carga para alta velocidad, fast charge, vemos que si no somos capaces de instalar suficientes puntos de, de baja potencia, deberemos suplementar este, estas, estos problemas con la instalación de puntos de alta o de, de fast charge. La razón es que lo, lo bueno sería tenerlo siempre en donde hacemos nuestra vida, es decir, en casa, en el trabajo y en otros puntos. Pero si no llegamos a eso, tendremos que compensarlo por una opción más parecida a lo que hacemos hoy en día con un vehículo de, de combustión, que es tener fast charge donde cargaremos menos a menudo y a potencias más elevadas. Hasta hace unos años nos referíamos a estos fast charge con, como cargadores de 50 kW, pero hoy en día ya empieza a ser habitual ver cargadores de 350 kW o cargadores con más de una salida de 100 kW. Como, como un ejemplo, vemos que en Europa se van a instalar unos 7.000 de estos cargadores para 2025 y esto requiere de una alta inversión, en este caso de unos 700 millones. Pero bueno, este mercado claramente está creciendo. Si, si usamos como ejemplo también el mercado americano, vemos que en 2021 este mercado estaba valorado en unos 7 billones de dólares pero para el 2030 debería crecer hasta 64%. Esto es una, un crecimiento del 914%, que, que no va a ser fácil, pero tanto la industria como la parte pública deben ser capaces de, de sostenerla. Hasta hoy en día hemos tenido quizá una mala estrategia de instalación y, y no siempre se han instalado los puntos de carga en los puntos más, más adecuados para los usuarios. Si lo que queremos es cumplir con las demandas de recarga, teniendo en cuenta los retos, que significa? La gran cantidad de instalaciones que se van a requerir. Una de las maneras más interesantes es tener una estrategia de, de, de instalación lo más buena posible. Hoy en día ya tenemos suficientes datos, tanto de comportamiento de usuarios, de instalaciones que hay en el mundo y potencias disponibles en función de la ciudad, región que estemos, que estemos estudiando. Esto nos permite crear modelos y, y hacer una estrategia de, de instalación más inteligente. ¿Qué significa esto? Instalar los cargadores donde más se van a usar y donde los usuarios más lo va, los van a necesitar y con esto podemos obtener los mismos resultados con una inversión menor y a la vez si tenemos otros retos como que no hay, no hay suficiente esto para instalar tantos cargadores esto nos ayudará a tener la, la estrategia más cost effective. Otros de, de los retos de, de, esta, de este crecimiento incesante será a nivel eléctrico, porque todas estas flotas eléctricas van a suponer un, un peso importante en nuestras redes eléctricas de todos los países que van a tener que incrementar y a la vez adaptarse a esta situación. Si lo que queremos es minimizar el efecto de, de este crecimiento de instalación, hay distintas estrategias que se pueden seguir. Hoy en día, la industria y el, los gobiernos están empujando distintas, distintas de estas estrategias que comentaremos a continuación. La primera sería el Smart Grid, donde deberíamos tener información tanto de la generación a gran escala como la generación eléctrica privada con placas fotovoltaicas o otras tecnologías y también de, del consumo dónde y para qué se usa este consumo ya que la información es poder y con esto nos es más fácil estimar cómo en un futuro se va a comportar el sistema después ya pasando más a la carga de vehículo eléctrico tendríamos la, la carga dinámica. Esto lo que permite es que el cargador se adapte a la potencia máxima, que en un caso de necesidad pueda disminuir la, la potencia con la que carga el vehículo. Esto lo que nos aporta es una mejor estabilidad de, de la red si tenemos muchos de estos cargadores instalados. Si llevamos este, esto un paso más, allí, más allá, podríamos llegar a la carga bidireccional. La carga bidireccional permite que todos los vehículos eléctricos que estén conectados a los, sus, sus cargadores también puedan aportar esta energía a la red. Esto lo que nos acaba aportando es una mejor flexibilidad a la hora de afrontar momentos del día donde hay picos de potencia sin que la, sin que la red sufra tanto o haya cortes en algunas situaciones. Y por último, y lo más importante también, son los incentivos económicos que damos a, a todo este ecosistema, ya que los incentivos económicos son los que permiten moldear también la demanda. Pero si queremos hacer esto, no, lo que, no se quiere castigar al usuario, sino que se tiene que llegar a un escenario de win-win, donde todos ganen, el usuario gane y el generador de electricidad también. Para, para llegar a este concepto, se tiene que tener en cuenta todos los players de, del ecosistema de, de la carga eléctrica y poder redistribuir costes y beneficios en, ca en cada situación. De modo que la eléctrica generadora, cuando esté ahorrando por no tener que encender otras plantas de generación, pueda aportar esos beneficios de no encender la planta a los usuarios. Y de este modo los usuarios van a estar um, de acuerdo con descargar o cargar a menor velocidad sus vehículos, ya que se les puede ofrecer un, una ganancia económica o un descuento en la, en la energía que están usando. Y al fin y al cabo, ¿por qué hablamos tanto de, de carga de vehículo eléctrico? Pues básicamente porque es lo más importante. Si, si no podemos conseguir que la infraestructura y la carga en sí sea una cosa funcional y agradable para todos, no vamos a tener ningún business case de, de una movilidad sostenible. Los usuarios lo que quieren es poder cargar sus vehículos de una manera fácil y satisfactoria y al fin y al cabo los vehículos y medidas, medidas de transporte lo que necesitan es poder mover de un punto A a un punto B a las personas y a los bienes. Por eso nos centramos tanto en, en la carga. En, desde el sector público también hay unos concerns. Cuando hablamos de, de la carga, que al fin y al cabo sería que las los soluciones no sean seguro, suficientemente seguras, que los costes de operación sean demasiado elevados, que algunas inversiones terminen en nada por, por una mala planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo a tener en cuenta y que se puede controlar. Al fin y al cabo, lo que se tiene que, que llegar, ahora que estamos en un momento de instalación que solo va a crecer en, la, en los próximos años, lo que tenemos que hacer es minimizar los, pues, los costes de y dificultades de instalación y también en la medida de lo posible minimizar los costes de operación de modo que esto se traduzca en una energía más barata para los usuarios y, y más agradable también el sector público tiene que hacer un bueno, tiene que ser consciente de que se requiere de soluciones de carga interoperables y universales y que los estándares que se usen sean lo más abiertos posibles. De modo que no, no sean una barrera de entrada para los nuevos players, empresas o, o entidades que estén entrando en el ecosistema de, de la carga. Ahora vamos a pasar a una pequeña introducción más técnica de, de cómo, qué tipos de carga se usan en el mundo. Porque vemos que no es algo universal. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de, de carga AC, Japón y América usan el mismo estándar de una fase. En Europa se usa el mismo estándar pero con una forma distinta que permite hasta tres fases. Una carga trifásica más rápida. Y China usa su, su propio estándar GBT que se parece mucho. Pero cuando pasamos a DC es cuando hay más, más diferencias. Tenemos en América y en Europa que se usa CCS, que es la misma tecnología, pero con distinto layout, una forma distinta en el conductor. Y después tenemos Chademon Japan, Japón, Japón y GBT que, que se emplea básicamente en China. Estos dos últimos están colaborando para, para sacar la nueva tecnología y ser el estándar que, que se usa en toda Asia. Pero bueno, es importante tener esto en cuenta para que no haya infinidad de soluciones de, de carga en cada país. Y después lo, lo mismo con, por ejemplo, los buses que tenemos pantógrafos, con distintas posibilidades, es algo a tener en cuenta. De cara al futuro se están analizando otras tecnologías también. En función del use case, por ejemplo, en la foto de la izquierda vemos que es un vehículo que mientras para en, la, en su parada y la gente sube y baja, está cargando sus baterías mediante inducción. Esto en este caso es posible porque la flota es muy estandarizada y pueden hacer este tipo de soluciones. Más a la derecha tenemos una opción en que un camión que mueve mercancías de larga distancia... Usa una catenaria que le permite tener una batería más pequeña. Estos son conceptos que se están evaluando y, y veremos si, si se llevan a, a ejecutar. Y por último tenemos las, las opciones de carga de muy alta potencia conductivas que hoy por hoy la industria está invirtiendo muy bien en, en estas opciones que por ejemplo en el caso del Megawatt Charging System son, se espera poder cargar a, hasta 3 megavatios de, de potencia para, para permitir una, una, un transporte de mercancías a larga distancia con, con vehículos eléctricos. Vale, estándares y, y interoperabilidad. ¿Por qué son tan importantes? Pues dentro del ecosistema de, de la carga eléctrica vemos que hay muchos, muchos players. La generación eléctrica, los, los gestores de los puntos de carga, los que, mmm, los que proveen servicios de electromovilidad con los que el usuario tiene un contrato, el vehículo en sí, los cargadores. Toda esta información se transmite de un punto al otro usando distintos estándares. Y nosotros tenemos que estar seguros que todos ellos son compatibles con la información que se necesita end to end para que en un futuro no se pierda información por en medio y sea fácil de escalar y no nos centremos en networks que sean cerradas y que el usuario tenga que, tenga que tener un contrato con múltiples de ellas, sino lo que queremos es poder poder cargar en cualquier país o región con nuestro proveedor de servicios y que todo funcione de una manera agradable. Bueno, tal y como decíamos, la interoperabilidad es la capacidad de que todos los players puedan transferir datos. Si podemos Asegurar esta interprobabilidad, pues ganaremos en seguridad, en compatibilidad, en un mejor funcionamiento de, de todo el sistema. Y al fin y al cabo, una disponibilidad más, más elevada y menos, menos momentos en que no se pueda cargar. Otra vez, ¿por qué es tan importante? Pues para que la gente y los usuarios acepten los, los coches eléctricos para que todo el mundo tenga acceso y una de las muy importantes es reducir el riesgo de que lo que estamos instalando hoy no sea útil para el mañana necesitamos que todos los cargadores que estamos instalando sigan las, las, los requerimientos futuros para asegurar esta interoperabilidad se hacen distintos tipos de testing. La parte más importante es tener estándares de comunicación bien desarrollados, bien explicados y sin que, que no den lugar a duda. Pero aunque esto sea así, se requiere de testing por parte de los fabricantes y asegurar que se cumple con todas las normativas en vigor. Que esto es algo que también desde el sector público se tiene que asegurar. Así que para los reguladores. Una de las partes importantes es pedir que, que el hardware que se use cumpla con las normativas que, que se usan en todos los países, que sus comunicaciones sean abiertas, que el pago sea fácil y sea posible tener roaming con distintos servicios. También es muy importante que se tenga acceso a, a los datos, que sean anonimizados, pero así poder... Mejorar el sistema solo analizando el, el uso de los usuarios. Y por último, que todas estas tecnologías den, dejen espacio para las necesidades futuras. Y así como lessons learned, cosas que hemos aprendido de estos problemas de interoperabilidad era con los, los buses eléctricos en las ciudades, que inicialmente iban con protocolos de carga propietarios. Eso significaba que solo se podía usar un fabricante de autobuses con un cargador y entonces si las ciudades querían incrementar su flota estaban obligados o a seguir con el mismo supplier o instalar nuevos cargadores para los nuevos autobuses. Esto como queda clarísimo que es una pérdida de eficiencia, tanto económica como técnica. Y es lo que tenemos que evitar a toda costa. Por eso es tan, tan importante la interoperabilidad, interoperabilidad y, y cumplir con, con los estándares internacionales y a la vez regular que estos sean los que los que se tienen que instalar. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y espero que que os haya sido muy útil. Muchas gracias, Bernat, por la presentación muy interesante, eh, ya que no se trata simplemente de poner nuevos puntos de carga, sino de hacerlo de una forma eficiente, inteligente y mediante una estrategia. ¿no? Se habló también de la interoperabilidad, un tema que... Eh, Estuvimos conversando ayer también, así que evidentemente son temas que tenemos que tener presentes. Muchas gracias. Y entonces eh, invitamos ahora a Edwin, Best Project. Eh, Edwin es Project Manager y socio en SEER. Y nos presentará eh, sobre el proceso de instalación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Hola Edwin. Thanks for joining. Nice to see you. Hi, Nice to see you. Yes, I'm here. You are now able to to share your screen and go on with your presentations. You have 15 minutes for it. And before you start, antes de que comience Edwin, veo que hay mucha muchos participantes que se sumaron. Ahora, y me gustaría eh, comentarles que tenemos un espacio para preguntas y respuestas luego de la presentación de Edwin. Así que eh, los invitamos a que todas sus dudas las depositen en el espacio de QA, de preguntas y respuestas. Eh, preguntas tanto para Bernat o para Edwin que puedan surgir, las contestaremos luego de esta presentación. Muchas gracias. Eh, you can go ahead, Edwin. Thank you thank you I hope you can see my screen now I try to share it uh maybe, maybe you can yeah okay great then I will start yes I will uh make it brief uh I have 15 minutes to explain uh that it is very important for cities to uh to start on charging infrastructure on all the modalities for electric mobility and uh I do that on behalf of uh not only fear sustainable mobility but also Polis network And polis polis is the important network of cities and regions who work together in europe on uh, transport innovations and uh, together with them we did set up this presentation based on a handbook that was built up by polis and all kinds of uh, organizations uh, from the european commission together with us also for really concrete handbook uh, uh, for the cities so that is also the basis of this presentation Uh, I build up my presentation uh, based on this. I will give you a little bit of background and scope. Then we will define the deployment approach. What is the role of this local authority, this city? Uh, how do you organize a tender procedure? And what are specific tender requirements that you have to be aware of? Uh, so I think it's really helpful and concrete to also uh, look at the handbook uh, after this presentation because it is uh, available in PDF online. Uh, so You can work with that handbook uh, very concrete when you start working in your city on charging infrastructure. So this is this handbook. Uh, it is available on the European Alternative Fuels Observatory. I'm sure that Saki Gerosis yesterday explained about it a little bit in his presentation. You see that from the European Commission, cities are very important regions uh, working together uh based on uh, yeah the broad scope of the European Commission and the the countries within Europe, but to really build it up, uh, it is important that cities and regions are working together on this and that is why this handbook has been uh, built up. So the recommendations of the handbook is uh, very important and is used by a lot of European cities uh, since a couple of years. So in Europe of course it is within the context of the EU legislation. Uh, also explained yesterday by Saki in the in this presentation and of course the, the main aim is to have 55 of the gig emissions uh lower by 30 uh, 2030 and that was compared to the 90s uh, so we have this regulation uh, uh, Saki explained and within this regulation the handbook was one of the tools that can be used by the countries and in this case the cities why it is important we see that uh and this is a picture that we did draw already in 2012 2013 so that is 10 years ago but it is still really uh active and this is still how people behave when they charge their cars of course the user is the the basis of all the perspectives so the EV driver in this case and in Europe we have a lot of passenger cars which have uh, already EV inside but of course you can use this Charging profiles also for buses, for scooters, for trucks, and all kinds of other uh, electric mobiles. So the thing is that people, where they park their vehicle, they want to charge. And that can be at home, that can be at the parking lot, that can be in public recreational uh, areas, it can be in shopping malls, it can be also on campsites where they sleep. And of course, it can be, and that is the only uh, where they don't want to park, but they want to, yeah go further is on transit rapid charging and if you then look at the whole structure what is important in the regions is that charging at home people have to organize themselves but all the others uh and maybe also the ones who are in public area are the most important ones but all the others can be in the strategy of a city and a region so transit rapid charging uh, charging and parking at night private charging in public area, the, when it is public, it is one of the specific aspects that is important for cities and regions. So from these eight profiles, only the charging at home is not in the direct context with, uh, with the region, with the city responsible, but all the others are. What did we build up? Uh, and that's important, is that we say in this handbook, It is really important to develop a long-term mobility strategy and cooperate so do not do it alone as a city but do it at least within your region but also cooperate outside of your region so do it uh, build, building up a mobility vision and a strategy with clear goals uh, and i think bernard in this presentation uh, before me already explained you need to see where is it in my region going to what kind of Electric vehicles. Are we expecting and, and how many uh, will there, there be in the expectations? And based on that, you can also have your clear goals on the charging infrastructure. And what I already said, do don't do it alone. So align it uh, between different levels of government, so national level, regional level, and city level, and also between neighboring uh, countries, uh, regions, and cities. And really important is that we have a lot of building blocks. Uh, which is providing flexibility for the electric vehicle users, so based on the charging patterns, and reducing overall deployment costs and nuisance, because it is a new thing, it's a new aspect in most of the cities. If you don't organize and think before you act, it can be a problem and it can be making a mess in your city. An example of this uh, reducing overall deployment costs and nuisance is, for example, If you don't think about the public space use and uh, you try to start up a lot of charging infrastructure in a city which is already very full, where are already a lot of cars parked and where you yeah, take that space where normally people uh, who are used to to park there, did still want to to put their car there. So ice is uh, is some of the things that could be a problem. And that is what we see in Europe a lot. So that charging stations are there but uh, being blocked. Buy normal cars uh, because they parked there temporarily or a little bit longer. This this big truck here stood there for an hour. So he was blocking like 10 super fast charges for Tesla because he thought, okay, this is a good space for me to to park my truck. And also, like here in the city of Amsterdam, it's not only that other cars will be parked there but it can also be that electric cars, they charged uh, at that location, which is very dense, and thought, ah, oh, it's also a good uh, uh, spot for me to park. So I stayed there a little bit longer. It can be an hour or two hours longer after charging the vehicle. So that's what we call in the Netherlands of parklever'. You have to also look at grid costs because you have a higher demand for electricity where you build up a charging network. So that's also you have to uh, uh, to be aware and work together with the grid operator, and of course when you uh, start building new technologies, also there be aware that you uh, it it costs a lot of electric power when you start building that, and of course the business base case is best when you maximize your utilization capacity. So when you know that you have a lot of good spots where in your uh, region the charging infrastructure could have a, a, a lot of customers. So a lot of electric drivers who wants to to charge there. So that is one of the things to reduce the overall deployment costs and the uses of charging infrastructure. A good uh, example is also mentioned in the handbook. is for example, the MRA the, uh, last Monday, there was the speaker uh, from MRA. Uh, they started already in 2008 uh, on charging infrastructure, on thinking of charging infrastructure. And really, it was founded in 2012. And they, from the beginning onwards, they had a real strategy on how to build up the charging infrastructure, not only in the city of Amsterdam, but the whole region around it. So these are a few examples from the city of Amsterdam, but also, for example, cooperating with Flevoland and Utrecht, and where in Utrecht they have really also innovative solutions on charging infrastructure, like this really nice parking charging space where they also included uh, solar power in, and where they are now testing also vehicle to grid, so that the vehicles can also be a battery for the region. What also amsterdam MRA did from the beginning onwards, which is very important, I think, for the region, is to monitor what happens. What happens with the first charging stations that you did build up? Are they uh, uh, being used very well? Are they being used frequently? where are the hotspots uh, where you measure the first users you see them yeah. there are a lot of people charging and there it's a little bit quiet so from the beginning onwards they measured uh, on the dashboard what happened with the chargers Pro, uh, and you need the data of course so to do that you have to be uh, on a smart charging so the the, the the technology inside has to be measuring all the data so Before you start building up charging infrastructure, please also look at how to measure that data. Second thing is, what is the role of the local authority? Of course, you are as a city an important partner to work together with all the, the uh, organizations in your region. One of the things that, uh, that in Europe, uh, for example, is, is really active and a lot of cities do is concessions and tenders to set up the public charging infrastructure. So not for private, but for the public uh, charging infrastructure. And then the outsourcing of that is, for example, who is the CPO? Who is then responsible for this charging infrastructure uh, in your city? And uh, together with those organizations, you can comp accomplish a zero-emission fleet in your city, including, of course, the right charging infrastructure. And if you do that in a good manner, then you have different charging strategies. One city can, for example, focus more on uh, DC fast charges and the other can say, yeah, in my city it's more logical to have a lot of slow charges, maybe in, in squares uh, slow charges, you can accomplish that it is affordable, uh, high quality, quality is very important, also security and safety within this aspect and you can also start to have in, uh, innovative aspects in it. Uh, I will explain that a little bit later. Another good practice is for example, the region of of London, the UK uh, power uh, networks. There they had detailed maps already, uh, not only based on the the grid grid capacity, but also uh, based on uh, what is, yeah, for example, Uh, on the recharging point level, the the possible capacity based on that grid. So based on that they uh, could have cost optimal locations uh, so that they need their, the least public support that it was really uh, uh, good to see on the map already before you start installing charging infrastructure. Where is it even possible? and where don't we need a lot of investments to start building up this charging infrastructure? uh if you look at the tender procedure of course before you set up a tender it's really important to uh, to have the roles uh uh concrete because you have to really know about who will develop it own the own infrastructure will it be the city itself who is the owner of the infrastructure or is it outsourced to the to another organization you could also start thinking about joint procurement for example not only one city doing this procurement but like in the m&r they did it together in the whole region uh, and that can be, that can be very logical uh, instead of doing that by yourself as a city and uh, you can also think about contract models and policy instruments uh, you can do uh, public service contracting or setting up a joint venture a normal concession where for example also Uh, on the buses side uh, a lot of concessions uh, take place availability based uh, one of the cities that I'm very well uh, known of is uh, in the Netherlands uh, some of the cities they start building a charging infrastructure when there are uh, users who ask about the charging infrastructure in that region in that part of the city they can also think about the license model the thing is More, very important is that what you think of must support Market competition. So it is not uh it's not very good if you build up a sort of monopoly position in your region because uh, due to competition market competition you can also uh, start thinking about what is a decent price and the market will be available for that. And uh, some of the examples, for example, that also regions support, and not only do tenders, but also support uh, with money, uh, in, the, in this case, is, for example, in, in Germany, where the, the government offers uh, billions in funding for EV charging infrastructure, and to do that, they also uh, give the market the chance to have partly in this tender uh, uh, winning parts of that uh, whole Uh, funding process. Uh, Malta, for example, is also having a, a national policy. Malta is an island in Europe uh, where they also put uh, concessions and they divided the island into smaller lots. So the the the good thing of this is that you have a strategy altogether, but you have smaller lots that there is competition in your region. And, and you don't only focus on the hotspots, but also within these lots. The less dense areas in your region you must also include in the tender, so that also for the for the people who are not living uh, very close to the hotspots of your charging infrastructure, still can charge in your region. Another one is the Swiss Federal Roads Office. Uh, they did the same thing on the DC fast chargers. Uh, they had in their strategy that they wanted to have 100 high power recharging stations along the highways. And also within those highways, you have dense areas where a lot of traffic is, but you have also less dense areas with less traffic. So they built up five lots out of that, uh, that hundred. And also each one with similar commercial attractiveness. So what they said is, of course, around the big cities is most commercial, commercial attractive. Now what we do, we divide the whole country in five same similar uh, commercial attractive uh, regions areas uh, specifics and based on that we did do build up this tender. and there can be then five winners who have the same kind of uh, solutions uh, because they know that from the commercial side it's each attractive uh, for each region, for each part. Very important if you look at specific time bear requirements is that public charging must be available 24-7. So it's not behind the fence, it is open. And 24-7 means seven days per week and means also in nighttime. And so that is very important because otherwise users can be yeah, wanting to have charging at night, for example, and then it is behind the fence and you cannot be there. So well-designed and well-positioned charging points are available 24-7, and it is accessible to all users. That's also one of the things that is in the regulation from the European Commission, for example. It is not only for members. Uh, it is accessible for all users. I did set up also in my pictures the Tesla uh, chargers. They were in the beginning, and the trust until this year, They were not accessible for all users. So we didn't count them in public charging infrastructure. But within Europe, and it started in the Netherlands and in some countries that are not it, now they are available for everybody. So each electric car can charge at a Tesla supercharger. So now we consider that as an open uh, accessible to all users network. And of course, you need dedicated parking because you saw in part of my speech before in the picture it needs to be dedicated uh, otherwise the ice vehicles can block your charger and then you are not able to charge and it must be user-friendly safe and yeah circular design is of course also preferred safe is very important also in all the cities lighting for example for the night time so that it is uh, a safe space for people who maybe have to do fast charging and, and stay close to their vehicle That they are also safe around their vehicle. Uh, also some very nice examples of not only passenger cars, but also, for example, e-bikes and e-scooters. Uh, also there, try to have the design and also the organization route your charging infrastructure well-organized, user-friendly and safe. Another one, and also better uh, yesterday, it was a very big topic also in the meeting, interoperable. Why is that so important? You can have, for example, the hardware interoperable, which is the, the plugs and the things around it. But the most irritating thing in, the, in Europe, at least, it was that in the beginning, we had to have a lot of charging cards to try to start your session and to pay your session. And that is software. That is software that has to be interoperable. There are a lot of things around OCPI, for example, which is standardized now, which is a solution in Europe. But before we found this solution, this was happening when you started driving through some of the regions. For example, in Germany, you had to take five to 10 charging cards with you to be able to charge on the public chargers in the region. And you needed a lot of apps to even find the chargers. So lessons learned in Europe is... When you start, please already work together on an interoperable system for finding the charging infrastructure and to start charging and paying your sessions. Then future proof, and that's also what uh, what Bernard uh, explained. Of course, when you already include future solutions in your current tenders, that is really helpful. The things that uh, Bernard showed on the right side is maybe a little bit far away. But for example, uh, smart charging a vehicle to grid, that was not in the tenders in Europe before, but now it is everywhere in the tenders. So, And it is only in a couple of five years. And uh, I know that in the Netherlands where we started building a charging infrastructure, most of the chargers who were already in the public domain had to be uh, including new uh, smart charging uh, ready uh, back offices and also uh, uh, infrastructure in the charger uh, to be uh, possible to smart charge for the future so please in your tenders already be aware of what is coming uh, and give the market organizations who are building up your charging infrastructure the possibility to include that in their uh, solutions already good practice city of oslo uh, inductive charging is already wireless fast charging charging infrastructure for, uh, for taxis is already uh, available there so the taxis are already using induction technology up to 75 kilowatts while waiting for their customers and that was because of in the tender they already looked at what would be a good future proof uh, solution for that well last of, uh, one of the last things uh, user friendliness uh, easy to find easy to compare pricing it's not only that you are able to charge, to also pay your session. But when you start charging, you want to know what you have to pay for it. So it needs to be fair and transparent at the moment that you start charging your vehicle. And that's one of the things that needs to be in the apps or at least in the information that you get as a driver. So on the right here, it's a good example, a charge price app. They have a lot of information per charger. Not only on where to find them, but also what does it cost when you charge your car, for example, from 20 to 80%. And now Edwin, I, think I stopped. Yes. Sorry to interrupt, but if we may have some time for the QA before you leave, uh, we this need was, to finish. Yes, this was my last slide, I think, because this is only in the nutshell and I explained it already. So. I can conclude my presentation here. Uh, only to explain to you, please look also at the Alternative Fuels Observatory SA Europa), not only for this handbook, but for a lot of information on the uh, yeah, charging infrastructure in Europe. Thank you all. Muchas gracias, Edwin. Thank you very much for the presentation. Uh, gracias también. Uh, a Bernat y como les dije inicialmente tendremos unos 10 minutitos aprovechando que Edwin y Bernat todavía pueden estar con nosotros para responder algunas preguntas que fuimos recibiendo del público y sin más voy a comenzar con la primera eh, de Francisco González. Eh, ¿Cuál es la frontera entre tener vehículos pesados, buses y camiones 100% eléctricos o con tecnología de hidrógeno? Eh, sobre todo en Latinoamérica, donde hay muchos sistemas de BRT, a partir de qué punto pasaría a ser directamente el hidrógeno eh, para el transporte de larga distancia y alta autonomía. La pregunta quizás puede comenzar eh, Bernat y luego Edwin puede complementar. Ok. Pues justamente es algo que también se está analizando o sea se están llevando pilotos a cabo que usan hidrógeno y pilotos que usan completamente vehículos um, alimentados por batería eléctrica yo lo que te diría es que para bus rapid transport es bastante factible hacerlo con tecnología de batería usando opportunity charge por ejemplo que serían cargas de alta, alta potencia en las paradas en las que se está más tiempo o en el inicio y final de una línea de transporte. Y de cara a long haul, o sea, transporte de mercancías de, de larga distancia, es algo que también se están haciendo pilotos, con, bueno, se están preparando, que serán dentro de dos años, un año y medio, con vehículos full electric haciendo 700 kilómetros y Fuel Cell para poder comparar los, las partes buenas y las malas ya que a, a nivel de Fuel Cell el problema sería la eficiencia, generación, transporte, Fuel Cell el mismo y, y después tendríamos lo mismo que un vehículo eléctrico y el problema mayor que tendríamos en la parte de batería sería baterías de dimensiones muy grandes a no ser que empleemos otras tecnologías, como una carga dinámica, más parecido a un transporte por por rail como un tren. Por favor, Edwin, no no dudes en dar tu tu punto de vista. Yeah, I think Bernard already explained a lot of it. Uh, I expect similar things as Bernard. Uh, the thing is, for example, the German uh, uh, they look at boats for heavy duty, so hydrogen and uh, charging infrastructure for battery electric uh, long haul vehicles. Uh, they want to build up corridors uh, on both, and I think that can also be in Latin America the case. So I think there is no competition between hydrogen and, uh, and electric. It's both electric and the only thing is uh, the bigger the battery, Because you need to have uh, long haul distances, then it's good to have these super power charges like the MC MCS that uh, Bernard explained, uh, and you can also have uh, storage for hydrogen. Then, then you have a fuel cell on board. So, both I see as a solution for the future. Muchas gracias, Edwin y Bernard. Evidentemente no se trata de dos tecnologías que sean mutuamente excluyentes, sino que pueden llegar a complementarse. Una siguiente pregunta de Rodney para Edwin. ¿De qué forma se solucionó en Europa la interoperabilidad para poder cargar en cualquier estación? Yeah, I'm not sure if I explained that well, but in Europe, it started like you have the CPOs and the MSPs. And the MSPs, they did set up these charging cards and they did not uh, in the beginning operate with each other. So they were sort of competitors of each other. Then this OCPI, which is a protocol that was built up in the Euro Europe, it started with Elad, the debt providers in the Netherlands. And they said, if you want to build up a charge card, You have to stick to this protocol, so it's the communication protocol between the card and the charger. And based on that, it's you, know, you don't need 20 cards anymore. You can now have one card to charge in the whole of Europe. And still, you can do decide which cards because one is cheaper and the other one is a little bit uh, more, uh, yeah, more expensive. So there's still competition between the MSPs but they all communicate similar, same thing with the charges itself. So, and that was not in the beginning. So that was one of the things that we did wrong I think in Europe when we started, but for other regions like Latin America, if you start working together already from the beginning, you can set up this protocol. Gracias, Edwin, for the response. Yes, sí, claramente ayer, eh, los estuvieron presentando al respecto de los desafíos y todo el camino que hubo para lograr esta, esta solución a los distintos puntos de carga. Eh, adelantarles también que todo el material que vayamos presentando va a estar disponible para ustedes, tanto las presentaciones de los speakers como las grabaciones de, de las sesiones para que puedan revisar los contenidos. Eh, una pregunta también para Bernat eh, de Adriana Ferradino. Eh, ¿Qué opina? de la estandarización de los conectores, ¿pasará en algún futuro? Si es así, ¿en cuánto tiempo lo estima? Perdón. No es una pregunta fácil, pero sí que por la parte de China y Japón, Asia, Xiaomi está convergiendo en un mismo conector y se espera que para el 2023 tengan desarrollado un mismo modo de funcionamiento a nivel de implementación no se espera que se haga antes del 2025 más deployment se está intentando desde Xiaoji que a nivel de comunicación muy básica sea compatible con CCS, no a nivel físico, sino que se pueda usar la misma tecnología de modo que si un vehículo aunque tuviera un conector físico de una forma tuviera dos tipos de controladores dentro sería capaz también de, de cargar con vehículos CCS podría facilitar el, a los fabricantes de coches les podría facilitar esto la entrada a distintos mercados pero aún no hay nada en el roadmap que, que converja todo en una en una sola solución. Gracias Bernat por la respuesta. Creo que esto también contesta algunas de las cosas que nos consultaban desde Chile. Dylan Castro con varias preguntas que se las eh, pasaremos también a los ponentes para que pueda responder eh, una por una. Y creo que una pregunta final eh, para cerrar esta, este espacio de preguntas, muy interesante también, de Nelson Pérez. es y esta es para tanto para Bernat como para Edwin, qué políticas están tomando los países para que la generación eléctrica sea sostenible con el ambiente, pues cada año la demanda va a ser mayor al implementar la flota de vehículos eléctricos. America yeah. first Is that okay. Yeah. sure I'd what you think. see what you see is that uh, responsible for the grid is in each country different uh, so i have some cases like uh, in germany they have 850 stadwerken which are responsible for the grid so that it's really complicated to have a sort of national strategy on how to build it up and how to how to uh, be aware that the power is not too high In the deadlands, we had the cooperation model from the beginning onwards that uh, because our net providers are only five uh, in total and they work together very well and we have a sort of map of the deadlands altogether, where we see in which regions we still have enough power available for electric mobility and where in the future we expect problems and due to the fact that uh, Everybody is more and more going to be electric, so not only electric cars, but also the households. We see already that uh, our debt is very yeah, highly used. So there are already regions, parts of the Netherlands where they know, okay, here we really have to invest in the debt, otherwise we have a problem in the future. So yeah, and so you need a sort of map of your country or your region. Where you go, know, where there is availability, where do we really have to invest? Otherwise, we got problems. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice el compañero Edwin. No, no soy un experto en, en la parte de CRID, pero lo que sí que es verdad es que esto se puede atacar desde la parte gubernamental, dando algún tipo de incentivo para que la generación del país vaya en transición a, a, a soluciones más eh, ecológicas o que den menos CO2. Esto se podría hacer mmm, dando un precio más elevado o más bajo a un tipo de producción o un tipo de producción X. Y eso sí, siempre teniendo en cuenta que se tienen que satisfacer las necesidades del país. Sin que esto suponga una lacra para la, la implementación y tener la suficiente energía para hacerlo. Eso se tiene que hacer un roadmap al long term y poco a poco ir transicionando. De acuerdo, Hernán. Edwin, muchas gracias. Evidentemente el, el cambio en la matriz energética de cada país es un tema también que que tiene que estar en la agenda en, para los vehículos eléctricos también. Nuevamente les agradezco por participar con sus presentaciones, respondiendo a las preguntas del público. Muchas gracias. Eh, déjenme mostrarles eh, lo que viene. Luego en esta pequeña, de este pequeño espacio de, para preguntas y respuestas vamos a tener algunos casos de estudio. Comenzaremos con Europa. Uh, Asmund Frenstad, uh, director comercial de Current, a quien invito a que se sume. Hi, Asmund. You're welcome to join. Thank you very much. I'll share my screen. Thank you for joining. You have 20 minutes to present the lessons learned in. Oslo. Yeah, thank you very much. Yes, so hi, uh, my uh, name is Osman Mötensta. Uh I am the founder of Current, a Norwegian technology provider for e-mobility. So I will uh, talk through our slide deck and uh, put that into the context of Norway and the lessons learned. So as many of you know, uh, in Norway, uh, Everybody is driving an EV. So uh, last month, 90% of all new cars sold in Norway was a battery electric vehicle. 5% or one out of 20 cars was either a diesel or a petrol car. And one out of 20 cars was a plug-in hybrid. That means that uh, in Norway, approximately 20% of all cars are now uh, an electric vehicle. This has happened over the last nine years. This has uh, also given Norway some, some um, interesting experiences. Because when we started, there was no smart charging. There was nobody knowing how this would affect the grid. Nobody knew how uh, to find a charger, how to pay for charging. So uh, we have in the last 10 to 12, 12 to 10 years stumbled our way to find a, a, a way to work together and make e-mobility. And this is how my company has uh, started and grown with the Norwegian um, experience. So, uh, what uh, have we learned? Basically, that everything needs to communicate with each other. So, the person installing a charge point needs to have a charge point that can communicate with an operator of a charge point, making sure it's uh, cohesive to the local regulations and it's working with that particular uh, vehicle they are using we need to make sure that all the chargers that is put into the domestic uh, houses or in public places is according to the regulations so there will be no fires in norway we have uh, two different types of grid which is very different than what is the usual grid in uh, Europe, which is the terra-neutral grid. We have an insulated terra grid, which none of the electrical OEMs supports. So in case somebody do, does something wrong, it's a huge risk of actually creating fires. So the Norwegian uh, government, has, over the past years, made sure to create a pro proper regulation and guidelines for uh, charge points installers to ensure that there will be no fires when uh, they are installing. And all these four, uh, we say four different aspects of the business needs to come together. And there's so much information that goes across the different uh, actors that there needs to be a system that uh, holds uh, everything together. So uh, we have created a platform or a charge point management system, which is a type of system that controls the charger and all the other aspects of charging. This is uh, used in the types of software which a charge point operator are using and there are multiple other ones in Norway and, and across Europe. So uh, ba basically, uh, what have we done? So when I started in 2013, as I said, there was no public charging network, there were no apps telling us where to find chargers, uh, there was no database of public charging, and we had to start somewhere. Uh, the only thing that had happened was that Tesla had come with the Model S to Norway and everybody wanted a Tesla. Over those years, uh, we started by just providing an app to navigate to any known charge point out there, helping to build a national database of the charge point. So how fast it could charge, what type of connector it had who owns it, who could access it, and then providing the interface in. Once that was done, we needed to make sure that the charger was uh, capable of, of uh, communicating and we were capable of the uh, being able to have a payment system for it. And in the beginning, there was not much power draining for them, so that Uh, energy company and the grid operator was not too scared about the amount of energy going through but uh, from 2016 then it was a sudden demand of having access to the data for the grid operator and energy company to ensure that uh, they could cope with the uh, increase of um, capacity needed uh, As you see here uh, we have we are approximately uh, dealing with 12,500 charging points only in Norway and in Norway alone it's about 370,000 charge points already into the market. Uh, what is unique about Norway compared to the rest of Europe uh, is that primarily everybody has a home charger. So uh, Uh, we have changed from in the beginning to use the DC fast charging network to actually uh, transfer into charging where you're at. So most Norwegians will charge at home or at work or maybe when they go to the grocery store, but they seldom go to a gasoline station or a big fast charging station just to charge. This might not be applicable for everybody uh, everywhere else, but this is how it's done in Norway. And the big public uh, charging infrastructure was founded in the beginning from the government, but the uh, what we did wrong was we didn't explain where the charging infrastructure should be. We just said, here is money, please build some chargers. So what happened was that all the public funding for the fast charging station meant they built fast charging station where there was free capacity in the grid, cheap land to build in, and that's usually where no people live. And there is a very bad cellular connection. So in reality, we got a not so useful charging network that was usually down. Again, which led to a change into Uh, uh, home chargers and uh, AC charging. Over the years, the public authorities has become better at understanding what they would like to have, and um, we have rules and regulation now stating that all new building and uh, rehabilitated buildings after the first of first 2019 needs to be EV charging ready, meaning. Everyone needs to have a circuit that could be used for charging. We have laws for parking stating that every parking lot in Norway that is publicly accessible, uh, need to have sufficient amount of charging. The, the way the court has decided this is it needs to have a minimum 6% of charging uh, base in the parking lot. If there's one parking lot, one parking bay, no chargers. If it's two, then you need one charger. If it's 100, you need six. And this is very easy to, to measure. And uh, those rules will probably be, be stricter going forward. But then the problem is, it's a new business. Everybody wants in. So you have lots of chargers that, uh, are uh, offered into the market, but they seldom work together. So uh, what uh, the government has decided uh, going forward now is that to be able to deliver a charger uh, into the Norwegian public market, it needs to have the physical connection of type 2 or the CCS2, and it needs, from a software side, To be able to communicate over the Open Charge Point Protocol, which is a protocol that defines how a charger is talking to a back office, and those back offices can roam with each other, like uh, uh, Edward was telling about the the Open uh, the OCTI, and um, the, the roaming uh, interface. So uh, what we learned is basically what we built so uh, now uh, once we we hit all the problems of uh, actually operating a, a, a charging network we realized that things get broken it needs to be restarted so you need to be able to remote manage it norway is a very long country and we there are very few people living there so it's very costly to send people out to fixed charges. Uh, there are different types of use cases from everywhere, so if uh, it's a municipality, maybe the municipality's own vehicle should pay something uh, and the inhabitants of the city should pay something else. So it needed to be flexible and usable uh, from a single point. Uh, it needs to be easy for the end user to pay, so uh, now they can pay with credit cards, PayPal, SMS, sometimes invoices and just recently it actually became a, a, a new uh, regulation that all charging locations needs to have a bank terminal where you can pay. As I said, uh, the, probably the biggest thing in Norway uh, for for the EV driver is the tool to access the chargers. So most people are using uh, the, uh, the the mobile apps from their charging provider, and in Norway we have five primary uh, uh, charging providers, and unfortunately. Uh, since we started too early none of them are sharing information with each other so in norway we still need five different apps five different uh cards but at least now uh, most of the apps tells where the other uh are they just not always allows you to to use them and uh, one of the the The key points coming now, it's the energy management. And here we can see it from many different actors. So we as a company started looking into this from the owner of the site to help them operate within the limits of the, the power connection and help them reduce the cost of, of energy while delivering uh, the The, the charging service. This is done through typical static load management or dynamic load management towards the building. But uh, as uh, the the war in uh, Ukraine has affected the uh, European power system, now we are also help with peak power control and load shift to, to ensure that the evs are charging at times where there's accessible power. We are one of the few very lucky companies that has done uh, some vehicle to grid in Norway, so we have been using uh, a lot of different vehicles, both through CCS2 and Shademu to do uh, vehicle to grid. Uh, one of our most proud moments where we, was when we, with the Norwegian government, tested uh, how a bunch of Nissan Leafs at a university campus could be the, the back of power for the, the campus. So we uh, killed the grid connection to uh, the university campus for a couple of hours and uh, was using the energy available in the Nissan Leaf to power uh, everything at campus. So uh, it's possible to do, uh, not very economically sensible right now, but the price of V2G uh, will drop quite immensely and a way much more uh, vehicles would uh, be capable of delivering this both on the AC side and DC side going forward, so there is a business uh, thinking about vehicle to grid and of course it's a uh, um, security measurement for, for grid operations where you can use the EV as a um, um, backup power supply or an asset into an energy market. Asmund, sorry to interrupt, please consider you have three more minutes. Thank you. Okay, yeah, so yeah, but I'll, uh, this will go fast. <laughs> yeah, so uh, I'll skip this part. So I would like to uh, talk about uh, some of the use cases which you actually uh, need to think about, what the challenges of residential charging is, That uh, if you have a private ho uh, household, it's way much more uh, critical for uptime because then this is the primary source of power. This is a lesson learned, and that uh, for any public places, you need to uh, think about how to provide peak uh, management and payment uh, for, for operations. I think I'll just uh, stop there and just skip to the last page and uh, say, what? Well, sorry, thank you very much. Thank you, Asmund, for this very interesting presentation. Gracias por esta presentación acerca de el caso de Noruega. Eh, para todos quienes tengan preguntas o quieran indagar aspectos respecto, libres. Y ahora pasamos entonces a los casos latinoamericanos, comenzaremos con eh, Luis Alfredo Castro, de la Serg Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, él es ingeniero ambiental, nos acompaña en el día de la fecha con el caso de Estudio Bogotá, la infraestructura y la implementación de, de la infraestructura para el distrito no sé si Luis Alfredo. Sí, buenos días, buenas tardes también pues las personas que están en otras zonas, ¿cómo están? Gracias por sumarte Luis Alfredo, ahí te vemos bien, te escuchamos, puedes compartir tu pantalla y tienes 15 minutos para presentar el caso, gracias. Listo, muchas gracias. Listo, bueno, eh, pues acá a continuación pues vamos a ver el caso aquí para Bogotá eh, de, de lo que estamos trabajando en infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Acá pues principalmente nos vamos a enfocar en el caso pues del servicio más que todo de acceso público orientado pues a la ciudadanía en general, no tanto pues en el caso de como vemos aquí en esta foto de ejemplo, que son pues ya patios privados para el servicio de buses, buses pues porque este, esta aplicación pues es, es un poco diferente. Entonces, acá simplemente como para hacer una pequeña, un pequeño eh, resumen de los diferentes tipos de recarga que hay, pues que igual ya hemos visto a lo largo de las presentaciones un poco como esas diferencias. Eh, simplemente tenemos lo que es de acceso público en ese color azul que es todo lo que tiene en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy pero pues también recordar que en el caso de la carga privada pues también eh, pues las necesidades de carga pues también se suplen en cierta medida con estas eh, con esas, pues lugares de carga privado Aquí particularmente para lo que es de acceso público tenemos lo que es en lugares de propiedad pública y en lugares de propiedad privada. En lugares de propiedad privada tienen pues, encontramos las estaciones de servicio, los centros comerciales, algunos otros lugares así de este, de este estilo. Y en propiedad pública tenemos algunos predios que son de propiedad pues, del distrito y en espacio público, pues lo que ya viene siendo... Eh, en la vía, en bahías de estacionamiento y demás. Acá simplemente pues una pequeña diferenciación, pues no, no vale la pena de tener dos muchos acá, acá, pues esto ya es meramente en espacio público y esto es de acceso público, pero pues que está dentro de un predio. Eh, aquí también pues vemos algunos, pues, algunos elementos que son necesarios para los cargadores acá pues tampoco me va a detener tanto que igual pues ya en otros en otras presentaciones igual se han explicado esas necesidades pero pues sí simplemente recordar que igual no solo es el cargador sino muchos otros elementos aquí vamos a ver a continuación unos ejemplos en los diferentes tipos de espacios que está haciendo referencia este es por ejemplo en unos predios aquí estos son unas fotos de algunos predios públicos en la ciudad en donde se hace la carga para, unos, para un programa de taxis eléctricos que está acá en Bogotá. Acá vemos, por ejemplo, pues que en este caso la subestación está a nivel, ahí tenemos pues, algunos, una infraestructura de soporte pues, que es necesaria para los cargadores, que pues, eh, en muchos casos esos costos también pues, es importante contemplarlos. Acá pues ya vemos lo que, tiene, lo que es en, en vía, acá pues vemos un ejemplo en la ciudad de Medellín, acá en Bogotá todavía no tenemos cargadores propiamente así en la vía, pero pues sí esperamos poder implementar. Aquí tenemos pues una imagen de, de, los, de los cargadores que hay actualmente en la ciudad. Aquí podemos ver pues cómo están distribuidos, pero pues realmente aún el desarrollo es pues es bastante temprano, eh, no hay tampoco una red tan grande de cargadores, pero pues ya cada vez se está expandiendo más. Eh, la mayoría de cargadores en este momento son lentos o semirápidos, solamente aquí pues en la pantalla, en estos lugares en rojo, vemos donde hay algunos cargadores que son rápidos, que ya son pues en corriente directa, con potencias ya superiores a los 50 kilovatios. Eh, entonces lo que realmente pues, queremos contarles el día de hoy es sobre la experiencia de cómo expandir esa red de carga o cómo estamos planeando hacer ya eh, poder pues, eh, consolidar una red de carga pues, mucho, más, mucho más completa. Aquí vemos de manera general un, un diagrama que nos presenta pues, de manera muy general una, una metodología de los diferentes pasos pues, que, que, que se pueden considerar. Entonces, uno podría pues, partir de identificar algunos puntos de interés, estaciones de servicio, parqueaderos, centros comerciales, otro tipo de lugares, eh, definir, pues, hacer un estudio de las zonas eh, con mayor potencial para el mercado de vehículos eléctricos. Acá, pues, por ejemplo, se miran algunos aspectos socioeconómicos. Eh, no solamente... Algo, algo importante es que no solamente debemos enfocarnos en esas, en esas variables socioeconómicas, sino también en variables de, de, de atracción de viajes. Esto pues ya lo vamos a ver ahorita a continuación en otras diapositivas y es que no solamente nos enfocamos quizás en, las, en, en, en, en, en, en la población que tiene pues la capacidad económica para hacer la adquisición de un vehículo eléctrico sino que acá particularmente para Bogotá es importante el uso que tienen los cargadores eh, o que se le va a, dar a los cargadores para los taxis eléctricos teniendo en cuenta que ellos pues van a transitar por toda la ciudad y pues realmente se necesita brindar soluciones en, en varias zonas de la ciudad y no solo pues eh, concentrarlas en en aquellos sitios donde mayor pues, potencial hay para vehículos particulares. Ya, pues, después se cruza la información y, pues, aquí también se cruza con algunas otras variables de densidad poblacional, y, pues, esto también está relacionado con el tema de, de esas matrices de viajes de origen y destino. Bueno, entonces, pues, ya entrando un poco más al detalle, aquí podemos ver eh, ya un caso muy puntual, pues, ya aterrizado que, que estuvimos trabajando este año en donde tenemos entonces eh, bar, eh, varias variables de entrada. Entonces, acá esta encuesta domiciliaria hace referencia a la encuesta de viajes de origen y destino que se hace en la ciudad. Esta encuesta se hace con una periodicidad de cada cuatro años. La última se hizo en el año 2019 y ahorita pues en 2023 esperamos tener una encuesta más actualizada. Ahí se pueden caracterizar los viajes eh, para cada tipo de modo de transporte. Eh, aquí particularmente pues, nos hemos enfocado más que todo en la información de los viajes de taxi y también pues, información de los viajes de vehículos particulares, que ahorita en este momento pues, serían los principales usuarios, pero pueden haber otros usuarios que que pues, es necesario también expandir el análisis hacia esos, como puede ser el transporte de carga, que también pues, podría ser un uso de, esos, de esta infraestructura. Eh, también pues, el otro input, acá particularmente pues, nos vamos a enfocar, por ejemplo, en el caso de los taxis, es la flota asociada pues, de las proyecciones que tenemos, que pueden haber de cantidad de vehículos. Entonces, pues, esto se puede igual replicar para cada modo de transporte, Acá particularmente pues vamos a mirar el ejercicio con la flota de taxis que se tendría proyectada, pero desde luego también pues, se puede complementar con los vehículos particulares. Hay que definir también eh, una autonomía vehicular porque pues, esto, esto es una variable bastante importante que va a definir pues, la cantidad de cargadores que sea necesario. Acá para tener un rango de, de cálculo nosotros pues, partimos... Con 250 kilómetros y 400 para mirar, pues, diferentes escenarios. Eh, ya también características de la infraestructura de carga y unas variables que ahorita, pues, les explico. Eh, información, pues, ya geográfica, pues, de lo que les comentaba de las, pues, de las matrices de viajes de origen y destino. Y ya, pues, de la red eléctrica y la potencia disponible, que este ya, pues, es como. Eh, el último punto, pues en, en el que se necesita una información un poco más especializada de parte, pues de los operadores de red de, de la ciudad. Entonces aquí ya mirando como eh, los procesos, eh, nuevamente pues esto era lo que ya les explicaba, que tenemos pues las distancias recorridas, las zonas de mayor atracción de viajes, eh, las las zonas de la ciudad en las que en las que mayor eh, viajes de taxi hay, mayor atracción, tanto de origen y destino hay para estos viajes. Ya luego mirando el tema de escenarios, como les decía, tenemos escenarios para 250 y 400 kilómetros, pero también en el caso particular de taxis hay algo muy interesante pues que queremos a, a analizar, y es que como bien se, se sabe, pues hay... Hay las, pues en experiencias internacionales, en Europa y demás, se habla de que, de que quizás más o menos entre un 10 y un 20 alrededor de un 10 o un 15 de las necesidades de carga se cumplen con carga pública y el resto se, se cubren con carga privada, bien sea en, en, en hogares, en oficinas o esos espacios de uso privado. En mi caso aquí particular de Bogotá y de los taxis, estamos evidenciando que la tendencia es más bien inversa, donde la mayoría de los taxis van a cargar es en, en lugares públicos, esto pues teniendo en cuenta que recorren mayor cantidad de kilómetros y que como funciona el modelo de negocio, pues eh, hay varios conductores que operan un taxi, entonces no es fácil que puedan tener un cargador en la casa, y pues algunas otras condiciones ya pues específicas del modelo que, que hacen que la carga pública de los taxis pues eh, sea, más, sea más alta. Por eso nos hemos enfocado en este segmento, que de alguna manera este, este segmento pues apalancará eh, y pues representará también pues la, la, la infraestructura necesaria para los vehículos particulares. Entonces aquí hicimos eh, pues do, simplemente dos escenarios en los que eh, si hubiera una carga domiciliaria eh, y otra en la que no hubiera ninguna carga domiciliaria. Esto igual pues, se puede ajustar de acuerdo a las necesidades. Si uno quiere asumir que el 70% cargan eh, eh, en lugares eh, de la, eh, públicos o el 50% o así sucesivamente. Acá pues simplemente para tener los dos espectros, pues ahí eh, usamos ambos escenarios. Eh, y ya por último, pues se utilizan. Eh, pues ya una relación que, que estamos usando en la que pues ya hay, aquí vienen características ya técnicas de los vehículos y de, y de uso de las estaciones entonces aquí tenemos la cantidad de, esta es la relación entre cantidad de vehículos y cantidad de cargadores eh, aquí tenemos el tiempo de uso que, viene, que digamos ahí podemos asumir que un cargador o una estación de carga se puede asumir, quizá se puede estar usando seis horas, ocho horas, pues dependiendo de la información, eh, la potencia, pues que claramente la cantidad de cargadores neces necesarios va a variar en función de la potencia de los mismos, y eso ya es la capacidad de la batería, eh, la autonomía y la distancia que recorren, porque es muy diferente la distancia que recorre un vehículo particular, que son 20 kilómetros, mientras que un taxi pues está recorriendo 250 kilómetros diarios. Y ya pues a partir de eso eh, se definen cuántos cargadores se necesitan y las zonas donde se podrían instalar o pues de mayor potencial para instalar. Entonces este, este es un poco el resultado de este ejercicio en el que aquí vemos para el año 2025, 2030 y, y 2035. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, eh, cómo basado en esos viajes de taxi, se, eh, en rojo pues son las, las zonas de mayor necesidad de recarga. Aquí algo muy, algo que se resalta y es muy evidente, por ejemplo esta gran zona que vemos acá, este es el aeropuerto de Bogotá, aquí queda ubicado el aeropuerto y claramente hacia allá hay una gran demanda de viajes de taxi, y pues desde luego eso nos indica que hacia allá pues va a haber una, una pues un potencial o unas necesidades bastante importantes para brindar pues soluciones de recarga. Y pues ya a medida que pasan los años 2025, 2030, 2035, pues claramente esas necesidades se van expandiendo, teniendo en cuenta eh, pues que se espera una mayor pues eh, electrificación de la flota hacia el año 2035. Aquí tenemos algunos otros sitios de interés, pues por ejemplo acá también es la terminal de transporte terrestre y pues ya vamos a ver un poco más aterrizado el ejercicio. Y en cuanto a la cantidad de cargadores necesarios... Como les estaba explicando, varía en función de la capacidad de la batería, eh, que pues en, en, en términos de autonomía, acá no es en kilovatios, sino en autonomía, perdón, aquí simplemente es en kilómetros, eh, la, la autonomía más bien, y si, es, eh, si tiene carga domiciliaria o si tiene carga 100% pública, que como les decía, si, se, si es carga 100% pública, pues la cantidad de cargadores es es mucho mayor. Aquí, aquí se pueden ver las diferencias. Mientras que si es carga, eh, pues, eh, en parte pública y en parte domiciliaria, pues, las necesidades disminuyen. Y lo mismo, pues, en función de la potencia de los cargadores. Entonces, esto claramente, eh, nuestro enfoque, pues, hablando, por ejemplo, de taxis y de carga pública, nuestro enfoque en este momento está dado para tratar de eh, promover e incentivar la carga rápida eh, entendiendo rápida como pues mayor de 50 kilovatios en corriente directa eh, sobre todo porque pues eh, eso, eh, no hay tanta oferta en este momento y pues sabemos que es mucho más costosa eh, de instalar pero pues queremos empezar a incentivarla pues a través de los procesos que estamos haciendo aquí en la ciudad entonces esto, como les digo, nos da como ese primer panorama de listo. Estas son las zonas que se necesitan y la cantidad de cargadores. Ahora bien, esto igual hay que aterrizarlo ya en la práctica porque igual eh, es diferente pues, lo que nos da la teoría de cuáles son las necesidades y realmente pues, con qué contamos para dar solución a esas necesidades. Entonces... Pues Alfredo, dos minutos, por favor. Listo. Entonces aquí simplemente el, el ejercicio ya se, se acota mirando la, los predios disponibles para el desarrollo de carga. Aquí particularmente, desde el distrito, estamos mirando predios que sean de propiedad pública. Entonces, eh, acá claramente se puede cruzar con información pues, de estaciones de servicio, de otros lugares de uso privado, pero pues, nosotros no tenemos de alguna manera la potestad para generar acciones allí, sino que nosotros podemos promover el desarrollo de infraestructura en lugares, de, eh, en lugares públicos. Aquí, aquí en verde vemos, por ejemplo, los predios con un radio de un kilómetro o de 500 metros, no me acuerdo en este momento, eh, de, los, eh, de estos predios. Acá son algunos que pueden ser de interés que tendría el distrito para desarrollar el proyecto. Y aquí ya vemos algunos que estamos priorizando en este momento, buscando... Eh, que se pueda desarrollar con pues, la infraestructura y que no se cruce con otros lugares donde ya hay cargadores. Aquí en los puntos, en estos triángulos, son los lugares donde ya hay cargadores. Acá pues buscamos justamente cruzar con las zonas de mayor interés o al menos predios que sean cercanos a esas zonas. Aquí en el aeropuerto todavía pues estamos tratando de buscar soluciones porque pues sencillamente no hay predios eh, públicos que estén cerca de ahí. Acá este es como los más cercanos que tenemos a esa zona. Y básicamente, así es como estamos haciendo la planeación en el caso de Bogotá. Y ya lo último es que, pues, esa información también ya se cruza con información del operador de energía de la red para revisar ya, pues, el tema de disponibilidad eh, en términos de potencia, en términos de la red, pues, de que, de, que, de que se puedan instalar cargadores allí. Y eso, pues, ya nos da como resultado la potencia que, por ejemplo, instalaríamos en cada uno de estos lugares, una mega, 400 kVA y así en cada uno de estos lugares, eh, pues hemos podido terminar determinar qué potencia un, se, se quiere instalar para desarrollar pues ya un proyecto de instalación de carga de cargadores en esos espacios. Ya eso eso más más que todo era eso y simplemente el modelo de negocio que se que se va a trabajar es pues a partir de un, una especie de asociación ¿no? Público privada, como un modelo de concesión en el que el distrito pueda ofrecer estos espacios para que un ente privado pueda desarrollar el negocio, pues a través de un tiempo que se autorice, ellos, pues, eh, contra, eh, eh, el privado, pues, tendría los costos de inversión y de. Y de, y de operación y mantenimiento y pues ellos tendrían el derecho de hacer la explotación económica por un tiempo eh, que se autorice pues el servicio básicamente ese es el caso pues de Bogotá y cómo se está abordando pues brindar soluciones de recarga pues con las herramientas que se tienen Muchas gracias eh, Luis Alfredo, muy interesante la presentación. Vemos que si bien es un, una red incipiente, hay una estrategia y un trabajo detrás. Felicitaciones y ojalá puedan continuar por el buen camino. Eh, damos entonces paso a Diego Betancourt, eh, líder de proyecto de movilidad eléctrica de UTE, que nos va eh, a contar acerca de la red de carga en Uruguay. Diego, bienvenido. Sí, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de compartir la experiencia que venimos realizando en Uruguay. Eh, voy a... Supongo que puedo compartir pantalla. Eh, Disculpe. Ah, bueno, bien, perfecto, perfecto. Sí, un segundo, ¿eh? Disculpen. A ver si ahora sí, ¿lo están viendo? Correcto, adelante, Diego, 15 minutos. Ah, está. Bueno, para comenzar. Bueno, no estoy compartiendo. No sé. Esta ventana. Ah, disculpen, disculpen, disculpen. Algo hice mal. Eh, si quieres, puedo compartir yo. Eh. No, no, pero no puede ser que no pueda. <ríe> Disculpa. Pero no, a ver, eh, eh, a ver. ¿Sí? Ahora sí. Comencemos con una información de algún dato de, de, de contexto, ¿verdad? Eh, UTE es la, la empresa de energía eléctrica de Uruguay, es una empresa que está verticalmente integrada, eso quiere decir que genera la energía eléctrica, transmite y distribuye, es de propiedad estatal. La generación, este, hay participación privada en la generación de energía, pero eh, tanto la transmisión como la distribución son de monopolio natural este, y propiedad de, de UTE. La energía eléctrica que se, de, que se utiliza en el país tiene un 97% de origen renovable. Tiene una historia de buena participación, gran participación de hidroeléctrica. Y en los últimos años este, tiene un crecimiento importante de, de lo no convencional, ¿no? O sea, de eólica ya, fundamentalmente, pero también fotovoltaica y biomasa que nos permite tener en promedio este alto porcentaje de energía renovable que nos da una oportunidad importante para descarbonizar el transporte en el país. Y, y también es una empresa que, que tiene gran aprobación de nuestros clientes. ¿no? Nos, hemos sido premiados regionalmente este, más de, varias veces por por la eh, satisfacción que tienen nuestros clientes del servicio que les prestamos. Eso todos lo vemos con fortalezas para poder plantearnos este desarrollo de, el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país. Y lo planteamos de forma, bueno, sustentable, generando valor a al cliente y beneficios para Uruguay. ¿no? O sea, todos tenemos claro los beneficios que puede tener eh, la, la incorporación de movilidad eléctrica desde el punto de vista ambiental, también, por tratarse de ser un país que importa todo el petróleo que consume, este, tiene beneficios adicionales por ese lado, más en las situaciones actuales que estamos viviendo este, de incertidumbre de precios y de volatilidad de precios de, de la energía en otras regiones. Esto nos ha permitido estabilizar los costos de abastecimiento de la demanda, eh, que antes eran volátiles de acuerdo a los regímenes de lluvia y hoy tenemos precios mucho más estables debido a la complementariedad entre eólico y este, hidráulico. Entonces, como se, lo hemos visto en estas sesiones, no voy a entrar en los detalles, pero bueno, identificamos estas etapas del ecosistema, ¿no? de, los, de los operadores de punto de carga, los gestores de servicio de interoperabilidad y los proveedores de servicios de movilidad eléctrica, para mejorar la experiencia del usuario y este, centrarnos en eso, ¿no? en que el usuario para eh, volcarse a la, las personas, para volcarse a la movilidad eléctrica, tienen que tener un, una excelente experiencia en la, en, la, en la carga de sus vehículos. Y bueno, UTE se plantea tener presencia en todas estas etapas. siendo por nuestra característica de de empresa pública este, y por, por el rol que tiene el sector de la energía este, en el país. También colaboramos y tenemos, este, digamos, en esta intención del desarrollo de la eléctrica, tenemos acciones de diferente tipo. Muy, interinstitucionales, con los centros de educación, un montón de aspectos. Pero ahora nos vamos a centrar y también eh, to hemos tomado medidas iniciales como de incorporar vehículos en nuestra propia flota como empresa eléctrica para generar experiencias. Pero centrémonos este, en, esta, en este espacio, en, eh, en lo que es el tema, ¿no? que es cómo venimos generando la infraestructura de recarga en el país. Esta es la situación en el país, es el mapa del país, como podemos ver tenemos una... Cobertura nacional con la infraestructura de carga que tenemos hasta el momento. Si bien, eh, y, pero es muy ambicioso, y digamos más ambicioso aún para adelante. ¿no? Eh, nosotros nos, lo que nos estamos planteando es aumentar la densidad de, de estos puntos de carga que están ubicados. Nosotros tenemos una, una, esta fuerte cobertura, la tenemos fundamentalmente en puntos de corriente alterna. De 22 kilovatios y también 43 kilovatios por algunas razones históricas. Este, no es el plan que tenemos para adelante. Y este, tenemos actualmente 7 equipos de corriente continua en 50 kilovatios. Pero lo que nos estamos planteando para adelante. Eh, es incorporar eh, puntos de carga en corriente continua. En lo que son las rutas. Y también para soporte del taxi eléctrico, que en Montevideo ya la, la capital, ya contamos más de 100 unidades. Y la expansión eh, también va a ser este, es bastante ambiciosa de duplicar ese número para el año que viene con, con vehículos que cargan en corriente continua. Entonces también vamos a tener que soportar ese desarrollo con punto de corriente continua en la capital. Y luego en lugares donde de las ciudades, donde sean centros comerciales o en espacios de, de donde tengan la influencia por trámites, por gestiones, por espacios concurridos, contar con punto de corriente en alterna, en vía pública. Para eso nosotros contamos con acuerdos con las estaciones de servicio de combustible, con el sello ANCAP, que es el sello este, nacional, la petrolera nacional, tiene su red de estaciones de servicio, este, y bueno, en esas estaciones de servicio estamos instalando puntos de carga, y también en acuerdo con los gobiernos departamentales, el país está este, administrativamente está dividido en 19 departamentos, y cada gobierno departamental hemos tenido, tenido un acuerdo para acceder a esos espacios públicos. Entonces, algunas imágenes ¿no? de, la, de los puntos de carga en estaciones de servicio. este como les decía, son equipos de, de corriente alterna los que aparecen en la foto, y también en vía pública, estos puntos, esta estación particular, este, fue muy utilizado por los taxis eléctricos, que eran los primeros este, usuarios de la red eh, hace unos años. Pero también desarrollamos un, un sistema de, de gestión, un sistema central para comunicarnos con con todos estos equipos, poder obtener, tener la información para, de disponibilidad para el mantenimiento y poder facturar las energías este, que se consumen en la red, ¿verdad? Eh, actualmente nosotros estamos usando, este, bueno, estamos usando el, el, continuo creo que más, más adelante, pero est estamos usando el, el, el sistema comercial que ya tenía la empresa para facturar estas, estas cargas. Lo que le estamos agregando ahora a este sistema de gestión es toda la parte de monitoreo, con gráficos de disponibilidad, por, por estación, por la red general, la energía. O sea, son toda información que contamos en nuestra base de datos, pero no estamos desarrollando los paneles de control. Eh, también desarrollamos una aplicación que se llama UTMUEVE. Y ahí los usuarios pueden consultar tanto el disponibilidad de la red, como el histórico de, sus, de las sesiones de carga que tuvieron. Los clientes hoy acceden eh, con una tarjeta RFID, que le, que le entregamos para poder acceder, y esa tarjeta está asociada a una cuenta de servicio eléctrico. Pero bueno, eh, estamos, esperemos que el próximo mes podamos contar con implementado el pago con tarjeta de crédito, eso va habilitar no solo eh, eh, poder brindar servicio a los clientes que tienen contrato con nosotros, sino clientes ocasionales, como podrían ser los eh, no residentes, ¿no? turistas de la región, permitir el movimiento en la región de vehículos eléctricos. Eh, Uruguay es un país que tiene un flujo importante de turistas de, la, de, de los países vecinos, sobre todo Argentina, eh, nosotros tenemos una zona balnearia importante, particularmente Punta del Este, que es un punto de atracción importante, donde principalmente son argentinos los que vienen a veranear, pero también de Brasil. Las distancias con Brasil son un poco mayores, pero tenemos en frontera mucho, mucho vínculo con, con nuestros vecinos. Eh, y suponemos que el pago en tarjeta de crédito también va a ser adaptado por eh, clientes residentes del país. Entonces, como cada etapa de lo que venimos haciendo, esto es eh, un aprendizaje, un desarrollo y vamos agregando funcionalidades a medida que vamos identificando nuestras necesidades. El equipo de desarrollo UTE también es una empresa que tiene cierta tradición en desarrollo de su propio software y tenemos un, un equipo de desarrollo interesante que, dedicado a estas tareas de movilidad eléctrica. Um, bueno, estos son algunos de los equipos que... El equipo de FASEC es el equipo que ya tenemos instalado, el equipo, son equipos ABB los que se vienen, los que están ya en camino, y empezaremos a montar antes de fin de año. Bueno, nosotros entonces tenemos una estrategia de, de despliegue que ya adelantaba un poco, que es colocar punto de corriente continua para la ruta y para la carga en taxis y poder brindar carga en el corriente alterna para cargas de oportunidad. o sea en, en lugares donde el usuario puede aprovechar el tiempo de estacionamiento para recuperar algo de autonomía. Y así también este, es un poco en ese rango de potencias que estamos instalando los equipos. Me voy a detener un poco. ¿Qué tenemos por delante? ¿No? nosotros te, estamos teniendo eh, en el país han, han, se han incorporado eh, para tener una idea en Uruguay tendrá un millón de vehículos este, a combustión no, el livianos y bueno y tenemos al momento un poco más de mil eh, está creciendo se está duplicando la cantidad de vehículos eléctricos vendidos año a año el año pasado se incorporaron algo así como 800, y este año ya venimos superando ese número. Entonces, este, a esta altura del año, entonces esto tiene un fuerte crecimiento, por más aún que todavía son valores este, bajos. Hay un problema de oferta porque no tenemos fabricantes de vehículos en el país, por lo tanto, dependemos un poco de lo que los fabricantes puedan enviar este, para estas regiones. Estamos ofreciendo eh, este, observando que la, la demanda sí es importante y que está un poco limitada por la, por la oferta que, pueda, que se pueda conseguir. El origen es todo el mundo, de, todo la, de todas las regiones del mundo llegan vehículos al país. Eso también ha generado que empiecen a aparecer intereses eh, de privados de desarrollar infraestructura de carga. Y es ahí donde eh, nosotros queremos que esto nazca con interoperabilidad y, y estamos buscando entonces eh, poder integrar los desarrollos que tenemos en nuestras plataformas con las plataformas que puedan haber eh, en el sector privado. Lo que observamos es que algunos de los interesados que han manejado el interés tampoco tienen hoy un software, una, una plataforma, y son más este, inversores, digamos, que quieren este, entrar en el negocio, y allí existe la posibilidad de ofrecer nuestro software como, como servicio para gestionar esas redes que se desarrollen. Y luego hay otras iniciativas que sí, que ya tienen la experiencia de brindar servicios de carga en otros países, y las cuales este, tendremos que integrarnos, y ahí usaremos, eh, estamos desarrollando entonces un, una plataforma de interoperabilidad basada en el protocolo OCPI. No sé si lo mencioné, pero el protocolo que estamos usando para la gestión de nuestros equipos es OCPP. Actualmente eh, tenemos 1.6... Recientemente migramos, los primeros equipos los teníamos con los no sé, 1.5 y los migramos a 1.6. Y en alguna solución privada lo que hemos hecho es eh, conectar el punto de carga a nuestro software para obtener los datos y disponer de esa información para que el privado pueda facturar el servicio. Entonces estamos buscando diferentes alternativas de integración a nivel de software de manera de resolver eventuales barreras y que esto se desarrolle. No nos estamos planteando ser el único proveedor de, de servicios ni el desarrollador de infraestructura de carga. Eh, nos planteamos que esto tiene que ser eh, un mercado competitivo en el cual tendremos que participar con, con esas reglas y adaptarnos y buscar la... La agilidad y la. Y digamos, era, eh, dar servicios de valor agrado a nuestros clientes para que nos prefieran. Pero entendemos que es imprescindible para que la movilidad eléctrica se desarrolle en el país que esto sea con participación privada. Eh, allí, eh, sí entendemos. A ver, yo hago estos comentarios también por, por, por, por la presentación que hubo de el de día ayer. Este, es cierto que en el país todavía no está definido eh, formalmente que el servicio de carga este, lo pueda brindar cualquier, cualquier operador, pero de hecho ya están comenzando a brindarlo. Por lo tanto, estamos en, como en una transición que falta cierta formalización de esto. Y también nuestra postura es que esto tiene que de, venir acompañado con una regulación que protege al usuario de la gran asimetría que tenemos entre los que podemos brindar estos servicios y, y la gente que tiene su vehículo y que eh, para asegurarle la calidad de los servicios prestados, el acceso a todas las redes y, y digamos, guiarnos eh, a todos los que participamos en este mercado hacia una interoperabilidad, es este, necesario regularlo. Eh, seguimos muy atentos a lo que pasa en Europa, en ese sentido es de gran valor participar en este tipo de talleres porque nos actualiza con lo que está pasando y cómo vemos que este, digamos, el camino que tiene recorrido Europa para llegar a esta interoperabilidad y, y, y los esfuerzos realizados, por lo tanto queremos este, digamos, buscar cierto atajo, cierta, este, acortar un poco la brecha en el tiempo y, y que esto este, nazca bien de... Desde el inicio, ¿verdad? Este, bueno, creo que con esto cubrí básicamente este, el desarrollo que estamos teniendo este, en Uruguay, fuertemente impulsado por, por UTE como empresa eléctrica. Y quedo a la zona por las consultas que puedan surgir. Muchas gracias, Diego. Muy interesante ver el desarrollo de la red en Uruguay sin duda uno de los países pioneros en la región. Eh, vemos que tenemos algunas preguntas del público. Lamentablemente estamos un poco cortos de tiempo, sin embargo vamos a, a hacérselas llegar a los ponentes para que puedan responderlas eh, lo más rápido posible. Eh, bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta sesión. No me queda más que agradecerle a todos eh, los ponentes, a todos eh, y a todas las participantes. Eh, vemos en pantalla lo que se viene mañana, la unidad 4, en la cual veremos específicamente algunas eh, soluciones de recarga de vehículos eléctricos. Tendremos ejemplos de eh, taxis en, en Hamburgo, en los Países Bajos y también eh, la experiencia de NLX en Latinoamérica. También algunos casos de intercambio de baterías en Barcelona. Todo esto lo podemos ver mañana. Así que los invito a que nos sigan en este programa de capacitación. Eh, les recuerdo además que para obtener el certificado de participación tienen que participar al menos en cuatro de las cinco sesiones. Así que los saludo cordialmente a todos y espero que tengan una, una buena continuación del día. Saludos.